chicas y chicos ¿cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más El del rincón de rosa hoy quiero traerle este hermoso vídeo de cómo decorar una borla en cristales y mostacillas recuerden que si no tienen borla si no tienen estas esos, este tipo de borla lo pueden también hacer con, con los flecos que ustedes tienen también pueden hacer la borla bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo a todas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita de notificación cuando YouTube le notifique, para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden, suscríbanse, compartan y denle un like a los videos. Bueno, chicas, los materiales que vamos a necesitar para hacer, eh, para decorar esta hermosa borla, vamos a, a necesitar un cristal del número 8. Pueden usar una perla o pueden usar un cristal del número 10. Este es un cristal del número 8. Mostacilla sí, de la número 11. Cristales del número 6. cristales del número 4 vamos a utilizar super dúo. aquí tengo un poquito de eh, 5 o 8 centímetros de alambre de calibre 22 miren aquí aquí está nuestra borla esta es una borla larga o sea grande y mide alrededor de 9 mil de, eh, de 9 pulgadas de nueve pulgadas ya recuerden lo que le dije si no tienen esa borra lo que pueden sustituirla por fleco si tienen fleco lo pueden hacer por esa bueno entonces el primer paso que vamos a hacer es ustedes ven dónde está esto esto que sujeta aquí la borla lo primero que vamos a hacer es Vamos a, a tratar de introducir nuestro hilo, nuestro alambre, este alambre que tenemos aquí, antes de cortar, antes de cortar esto. Y lo que vamos a hacer es pasarlo, hacer un poquito de fuerza para que el alambre pase y así nosotros vamos a asegurar el, la borla de que, no se, de que no, se, no se abra o se nos dañe entonces yo voy a hacer un poquito de fuerza también con la tijera que está aquí que tiene una punta para poder para poder que para que el hilo pueda pasar o, o el alambre pueda pasar con facilidad porque cuando terminemos de hacer nuestra borla vamos a tener que cortar ese exceso de Hicimos poquita presión y el alambre pasó. Entonces echamos, movemos esto para atrás y con las pinzas vamos a hacer esto. Alamos poquito, apretamos un poco y le vamos a dar vuelta. Bien, listo. Entonces ahora yo voy a cortar el exceso de alambre que tengo aquí. Con la aplastadora y esto lo voy a dejar aquí ¿okay? y esto también lo voy a dejar por aquí porque sí lo tengo sujeto lo que vamos a hacer es tomar otro flejo de hilo que no sea de ese mismo color puede ser otro. miren aquí yo tengo hasta un pedacito de la, un pedacito de hilo lo que voy a hacer es que la voy a amarrar aquí para cuando yo esté trabajando con ella no se me enrede la, el hilo y la y la aguja estoy haciendo esto para que pueda trabajar tranquilo para que no se me vaya a enredar ¿sí? entonces. entonces nuestro segundo paso será y vamos a dejar esto por aquí lo vamos a dejar ahí nuestro segundo paso será vamos a tomar los cristales del número 6 y vamos a tomar cuatro cristales del número 6 lo vamos a llevar hasta abajo y lo vamos a repasar bien bien chicas, está repasado y tiene que, estar repasado y un nudito hecho y no tiene que quedar algo así, aquí estoy amarrando y voy a dar voy a hacer tres nuditos corto mi exceso de hilo no muy pegado un poquito retirado y tiene que quedarnos algo así entonces lo pasamos a cualquiera de los cristales cualquiera de los cristales, ¿verdad? Y vamos a tomar una mozacilla, un cristal, una mozacilla, un cristal y una mozacilla. Y terminamos en mozacilla, así. Y vamos a hacer esto. Pasamos, miren dónde está nuestro hilo. Pasamos. Pasamos y esto vamos a tener que repasarlo. Esto lo vamos a repetir esto lo vamos a repetir varias veces porque vamos a, a enseñarles que tenemos que hacer vamos a hacer en forma de un cinturón para la borda entonces aquí estoy repasándolo para volver a hacer lo mismo otra vez vamos a hacer esto miren ¿Ven? tenemos que darle la vuelta por completo a la borda entonces lo vamos a repetir de nuevo y yo voy a adelantar un poco, mostacilla, cristal, cristal, mostacilla, cristal y mostacilla, así, el hilo está de aquí debajo, entonces repetimos esta operación y yo voy a adelantar para que el video no se haga muy extenso porque este video, este paso se repite y todos lo que vamos a hacer también se repite. Apretamos siempre y alamos. Ok, chicas, miren, este paso lo vamos a hacer seis veces. Ustedes pueden contar una, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis veces lo van a hacer. Y miren, tiene que quedarle así, como pueden ver, ¿ven? También todo depende del tamaño que ustedes le pongan a su borda. Y aquí vamos a tomar silla un cristal y una moza para cerrar y pasamos por el cristal así aquí repetimos otra vez moza silla cristal y moza pasamos y esto lo repasamos así de esta forma ¿ven? repasamos y acuérdense de rematar no, y, y, y lo, lo quiso, de una... bien chicas miren ya que está amarrado mira si tiene que quedarle los cristales y las muacillas así como ustedes ven miren no están ni muy apretado ni muy flojo simplemente está en su lugar donde tiene que estar miren está flojo ni muy apretado entonces ahora miren saliendo de la de una de las mostacillas vamos a, a darle un poquito la cámara para que miren saliendo nuestro hilo de una de las mostacillas del número 11 miren vamos a tomar seis mostacillas vamos a poner esto para acá tomamos seis mostacillas vamos a pasarnos miren este paso este paso lo vamos a repetir y nos pasamos a la mozasilla que nos queda de que nos queda de frente al cristal del número 6 pasamos silla y la otra silla así pueden ver así y así no tiene que quedar este paso se va a repetir tanto en esta parte de arriba así, en toda esta como en esta parte también ok, entonces lo voy, yo lo voy a enseñar se lo voy a enseñar y ustedes lo van a y ustedes van a seguir miren, tomando seis mozasillas del número 11 recuerden contarla bien para que no se le quede una miren, y pasamos aquí está mi hilo entramos a la mozasilla y pasamos por la otra y así vamos a quedar bien entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando también le hagamos eh, la, la también la vamos a hacer de este lado también entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando todo este todo esto esté hecho Recuerden, pasamos por las sillas Así. Vamos a adelantar. Entonces, miren, ya que hemos terminado esta primera parte, miren cómo está quedando. ¿Ve lo que les estoy diciendo? Ahora vamos a pasar por el cristal las mozasillas y vamos a dirigirnos hacia los cristales de abajo. Recuerden trabajar con amor y paciencia para que su hilo no se le vaya a enredar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo otra vez, seis mostacillas de la número 11 y vamos a repetir el mismo paso, así, ven como tiene que quedar, esto lo vamos a repetir, seis mostacillas. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like. Y compartir nuestros vídeos con, con quien más le guste. Ya saben chicas, compartan y suscríbanse. ¿Ven? Ahora yo voy a adelantar otra vez para poder lograr hacer todo esto. Bien chicas, mira aquí terminamos de colocar nuestras últimas seis musacillas Vamos a hacer esto. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es, vamos a pasarnos a la musacilla siguiente. Y vamos a trabajar en las sillas vamos a pasar por tres sillas y nos vamos a quedar en la número 4 así de esta forma no sale y vamos a tomar un cristal del número 4 y vamos a pasarlo por 3 así ven y tiene que quedarnos algo así repetimos otra vez Pasamos por tres, así, así, ¿ven? Y aquí este paso se repite hasta terminar. Este paso lo vamos a repetir y recuerden repasarlo, no lo vamos a apretar, simplemente lo que vamos a hacer es repasarlo, ¿ok? para que no esté flojo y nuestros cristales se mantengan bien. Entonces yo voy a adelantar y también lo voy a repasar. Recuerden repasarlo, apretar, apretar un poquito, no mucho, porque esto tiene que quedar flojo, o sea, no puede quedar muy apretado. Bien, aquí estamos terminando de colocar nuestros últimos cristales y vamos a hacer esto. Y ahora lo que yo voy a hacer es repasarlo, pasar el hilo otra vez por todo para así reforzar y que ello no se me vayan a romper con lo largo del tiempo, ¿verdad? Sin apretarlo. Entonces, cuando terminemos de esto, nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba, ¿ok? Ahora, chicas, ya yo terminé de repasar todos los cristales del número 4 y me voy a pasar hasta la parte de arriba. Recuerden que cada vez que terminen de un paso, rematen su trabajo para que si tienen que debaratar o se les rompa algo, no tengan que desbaratar todo por completo. Y nos vamos a quedar aquí en la parte de arriba. Bien, chicas, Estoy en la mozasilla, miren, en las seis mozasillas de la parte de arriba y me voy a parar en la mozasilla del número 4, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, perdón, en la número 5. Y voy a tomar una mozasilla, un cristal del número 4 y una mozasilla. Y voy a buscar precisamente la número 5, que es esta, miren y voy a hacer esto este paso como dije anteriormente todo se repite otra vez vamos a repetirlo tomando una de cristal y mozacilla, y buscando la mozacilla del número 5 pueden ver y aquí simplemente vamos a alar un poquito no mucho miren y tiene que quedar tiene que quedar no algo así ven también si ustedes quieren pueden Sustituir los cristales por número 3. Pueden sustituirlo por perlas también. Trabajen con los materiales que más les gusten. Y trabajen también con los, con los colores que más les gusten también. Ya saben, echen a volar esa imaginación, la creatividad también. Y me envían sus fotos por favor. del número 5 esto recuerden vamos a repasarlo también así y aquí terminamos de hacer este paso pueden verlo miren. terminamos aquí está la moza silla entramos en la que está debajo en esta que está debajo miren, en esta que está aquí abajo y pasamos por la moza silla cristal así no tiene que quedar miren, miren como queda y a esto repasen por favor yo no lo voy a repasar porque estoy haciendo el vídeo pero cuando ustedes lo repasen van a ver la diferencia de cómo queda verdad entonces yo me voy a detener en la moza silla que está al lado que está justamente en el cristal no bueno, me vamos a detener en cualquier en esas sillas que está ahí pero tienen que repasarlo ¿verdad? me detengo en esta silla y aquí vamos a trabajar con la super duo y vamos a tomar una silla 11 una super duo y una musasilla 11 y vamos a pasarle vamos a pasar Pon la mozasilla, el, el miren, pon las dos sillas así, por arriba del cristal y tiene que quedarnos algo así. ¿Pueden verlo? Otra vez vamos a repetirlo. Tomamos una silla 11, una super dúo y una silla. Pasamos por encima del cristal. Bien, miren, pasamos por arriba del cristal y las dos mozasillas y aquí acomodamos nuestro cristal porque ya nuestro hilo se está acabando miren, y tenemos que poner más hilo, otra vez esto vamos a repetirlo y usted y yo voy a adelantar, miren vamos a adelantar porque estos pasos se repiten ven, como tiene como queda, miren como queda ver lo que está haciendo como en forma de una corona, pueden verlo, ok, yo lo que voy a hacer es que voy a adelantar un poco y nos vemos cuando estemos poniendo la última superduo, bien chicas, aquí terminamos de poner nuestra última super dúo aquí, y este paso como le comenté anteriormente, se repite, volamos a través del cristal del número 4, buscamos las mozasillas y tiene que quedarnos así, miren, como en forma de una corona miren qué belleza esto ya mi hilo se está acabando entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a pasar a través de lo, del cristal y voy a hacer un pequeño remate aquí y voy a insertar mi aguja otra vez y me voy a enganchar así de fácil como ustedes ven que estoy rematando así miren me voy a enganchar de fácil ¿Ven? corto mi exceso de hilo no muy pegado Sí, para que ese chin lo, quema, lo quemamos con la encendedora entonces yo voy a remate, yo voy a poner más hilo para terminar entonces, miren qué bello este, este es un hermoso colgante en, con una borla yo espero que lo hagan y que me envíen sus fotos chicas miren aquí estoy me enganché de aquí miren aquí voy a engancharme con el hilo y voy a amarrar si se oye una bulla extraña de un ruido o eco, señores, es el abanico o el ventilador porque está haciendo un calor terrible, de verdad que sí, así que me disculpo por ese ruido, entonces yo lo que voy a pasar es a pasar el cristal y aquí porque quiero esconder mi hilo que acabamos de poner, entonces vamos a subir porque no vamos a quedar en la silla, y vamos a pasar a la super dúo en la parte de abajo, miren, vamos a pasar la silla que está en la parte de abajo y nos vamos a quedar en la parte de abajo de la SuperDuo, lo pueden ver aquí, espero que lo estén viendo, entonces así de esta forma y aquí vamos a trabajar con los cristales del número 4, otra vez. Y vamos a pasar los cristales a través de la SuperDuo. De esta forma. Así. Recuerden que estamos trabajando en la parte de abajo de la SuperDuo. Esto lo vamos a ir apretando de a poquito sin halarlo mucho. Recuerden que estamos trabajando con cristales. Y para que el hilo no se vaya a romper. Los cristales no rompan nuestro hilo. Entonces. Estamos haciendo esto. Ya estamos casi terminando. Nuestra hermosa borla. Le pueden poner la cadena a su gusto. Si quieren una cadena fina. Si quieren ponerle una cadena gruesa. Como quiera. Esto queda hermoso. De verdad que sí. Miren. Recuerden que esto lo vamos a repasar esto repásenlo por favor y apretamos poquito no mucho entonces repasamos repasamos cristales todos los cristales otra vez junto con la superduo y apretamos poquito bien después que hemos repasado y haciendo y haciendo un pequeño remate o sea un nudito ok chicas miren entonces vamos a subir miren. Vamos a subir en la parte de arriba del orificio del superduo. La parte de arriba, de aquí arriba. Y vamos a poner esta parte. Todavía no hemos cortado aquí. ¿Ven que todavía está aquí? Ustedes me dirán, Rosa, ¿pero por qué tú no has cortado eso? ¿Por qué no? Todavía no. Entonces vamos a tomar tres mozasillas de la número 11. Seguimos trabajando con las mozasillas 11. Miren, Así. Tomamos tres mozasillas y vamos a trabajar de super en superduo. Así Tres mozasillas y trabajamos de super en superduo. Este paso se repite, así que vamos a adelantar y ustedes siguen conmigo. Bien, miren chicas, aquí estamos ya terminando. Todavía no he cortado. <risa> miren, aquí me voy a pasar por las mozasillas super duo y me voy a detener en la mozasilla del número 2 de la 3 que pusimos anteriormente. ¿La pueden ver? Y aquí vamos a pasar, miren, una mozasilla. Vamos a tomar una mozasilla del número 11 y vamos a pasar por la mozasilla del número 2, o sea, la que está en medio y vamos a hacer esto para cerrar otra vez pasamos tomamos una mozasilla y pasamos una así así porque tenemos que irse esto vamos a cerrar después que hagamos este paso si sí, vamos a cortar aquí así vez y por favor esto repítanlo yo voy a adelantar para que el vídeo no se haga muy extenso bien chicas miren aquí estamos poniendo ya la última miren aquí donde está la damos y nos vamos a subir Ven, esta es la última y nos vamos a subir miren ahí está la última ¿ven? Porque ahora todo ese, hueco, todo ese hueco que está ahí lo vamos a rellenar con mozasillas de la número 11. Ahora, ahora sí yo voy a cortar esto que tengo aquí, así, corto, con la encendedora quémela un poquito y dejen su alambre que no se maltrate. Si tienen alambre calibre más grueso mucho mejor todavía. Ahora, aquí está el hilo y vamos a seguir, miren, vamos a trabajar por una musasilla por una. Y a esto vamos a darle la vuelta otra vez por completo. Vamos a rellenar todo ese espacio. Y luego de que rellenemos todo ese espacio, entonces vamos a poner ya el cristal del número 8. O pueden ponerle un cristal número 10 o pueden ponerle una perla. Todo depende de lo que ustedes gusten o lo que ustedes quieran hacer. Miren, ya vamos a colocar nuestro cristal. Miren aquí lo que le estaba comentando. Miren, aquí está la aguja y el hilo. Todavía eh, me falta por rematar unas cuantas puntadas. Miren, entonces, si ustedes quieren ponerle el cristal, Miren, este es el cristal número 8. Miren cómo queda con el cristal. Oh, perdón. Miren cómo queda nuestra borla decorada con el cristal número 8. Mirenlo aquí. Ahora le voy a mostrar con una perla. Pueden ponerle una perla número 10. esta es una perla que tengo aquí, número 10. miren chicas, miren. Aquí les muestro con la perla. Miren cómo queda con la perla también. Si gustan, pueden ponerle una perla entonces vamos a dejar la perla así, vamos a dejarlo con una perla, lo llevamos bien hasta abajo, utilizaremos las pinzas, tanto la de corte como la de punta redonda, ¿verdad? entonces le llevamos bien hasta abajo, hacemos un poquito de presión, con la de corte, con la pinza de corte cortaremos un poquito, y con nuestra pinza redonda vamos a hacer unos pequeños movimientos para hacer un una rojita en forma de rosario Miren. y así tiene que quedar, aprietenla ahí y aquí ya terminamos si ustedes gustan en este aquí le pueden poner la yo estoy, moviendo un poquito aquí le pueden poner la cadena de su preferencia pueden también ponerle un un enganche para para la cadena miren entonces también para ustedes reforzar yo no, todavía no es no, no es rematado ni he cortado el hilo ahora se enredó el hilo en la en las pinzas pero ese es el trabajo de las bisuteras verdad eso siempre no pasa entonces voy a pasar, miren, aquí le voy a, miren, ustedes pueden hacer esto, así pueden. Bien, miren, aquí lo que vamos a hacer es reforzar un poco nuestra eh, borla junto con las, las, nuestro trabajo que hemos terminado, ¿verdad? Entonces, rematamos por donde ustedes gusten, le ponen la cadena de su preferencia. Bueno, chicas, y aquí hemos terminado la borla. Yo espero que esta este videito le haya gustado ya saben, suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y compartan con todas las que, necesite, eh, to, toda la que necesiten con todas las que necesiten aprender esta nueva técnica buenas chicas, buenos nos vemos, bienvenidas a la nueva suscriptora, a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo, ya saben chicas, regálenme un like, suscríbanse y compartan nos vemos pronto a otra de entrega de Rincón de Rosas. Se le quiere a todas. Bye.